is not here, no, no, no, he's not here. <laughs> not not now. M Mabruk Spiritually is <laughs> the worst structure you can have as a bodybuilder. <laughs> the yes. worst of all. Yes, but yes. He, was yes. he he was a hero in I I agree. And yeah. Mr F the big one. And he was a good poser. Oh yeah. And uh, he was an actor, also. I he was everything in Egypt. He oh, was like in a Napoleon in France. <laughs> Mabrouk wasn't. <laughs> <Mabruk>. <laughs> so he was harder. He was more defined. But mm -hmm. uh, my aesthetic, he, for example, Mabrouk had narrow uh, clavicle. Yes. I mm -hmm. had large clavicle. Mabrouk had large hips. I yes. had small hips. Yes. Mabrouk has unpleasant for the eyes muscle not aesthetic, not beautiful. Mm -hmm. ¿Y por qué ganó? No? Uh, and, uh <laughs> and I'm sorry but my, my muscle I can say now because I'm 60 years old. So I can say now what's <laughs> happened in 1987. So don't judge me as pretentious. But I think my muscle was beautiful. Sorry. Mm -hmm. That's why I'm asking why yes. you won. <laughs> and and and mabrouk one. So that was one of my wow. deception yeah. and worst And I wanted to stop competing. I said okay, I'm not competing, I'm not turning pro. Uh, But and I was fortunate because Joe Wheeler y Ben Wheeler estaban there mm -hmm. in Madrid. So Joe Wheeler was concerned about me stopping competing. So he asked me if si wanted to turn pro. And so I, I turned pro I didn't know that. And at that time, Uh -huh. At that time, you had to win Mr. World in order to be professional. Very good. Well, Francis... It's interesting. He de behind It was a decepción for him because his estética his físico was very superior. It's true, those who know the physical of competition, we know that tiene has, no, dicho said by Francis, the worst structure within the He is loaded with muscle es así sí. y eso fue una decepción no grande para él pero con el... la con la suerte <laughs> con la suerte de que ese día los hermanos uh, joe y ben Wither estaban ahí presentes en madrid pudieron verlo uh, oyeron que francis quería retirarse del culturismo de competición por suerte no lo hizo <laughs> y, y a partir de ahí le invitaron a participar en otro campeonato y el, el resto, época, el resto dijo, es historia. Solamente se ganaba it, ganando el mundial. Fue el peor the pero uh, ahora but now but I have another worst. Sorry. A another one. So another one worst moment of my career was 1990 Mr. Olympia. Oh. Yeah. Because in 1990 Splendid. Mr. Olympia we had the first Mr. Olympia drug tested. Yes. En, en, en 1990 que fue su, su mejor participación en el mister olympia quedando sexto clasificado seguro que habéis visto muchísimos vídeos con esa coreografía que hace como si fuese uh, as a horse, uh, horse y yeah. es uh, pero ese año los que los que lleváis ya algunos años metidos en el culturismo de competición fue la primera vez que se realizó un control antidopaje oficial en un mister olimpia creo que fue la primera y la última Ahí a la última. Don't y, play con that. Y, y, y con, continúe, please. Y con, continúa. And I was the most conditioned athlete backstage. Yes. Backstage and on stage. Esa fue. Mm, es, es cierto que la verdad que la condición de Francis era espectacular. Quizás no tenía el tamaño de Uli Hanei o, o la dureza de un Gaspari, pero sí que tenía una condición mm, a reventar de definición. I remember when I was warming up with my French uh, partner, I was warming up, mm -hmm. Lee Aene saw me, and he said to Albert Beckers because he was warming up yes. with Albert Beckers. he said, did you see the the French uh, bodybuilder? <laughs> and Albert Beckett said, don't worry Lee, he's small. Claro, <laughs> claro ellos seguían manteniendo el concepto del, del tamaño, pero la condición la tenía, la tenía But Lee Aene was concerned. Can't see that. concerned. was concerned. Sí, Se sí, preocupó. Sí. Yeah. estaba preocupado. Estaba preocupado y preocupar a un Mr. Olympia pues no es moco, no Creo es moco que 10 veces, Mr. Olimpia, no sé. And, veces. And fact. 8, <laughs> ocho, ocho, ocho, veces. Ocho, ocho. And, and, eight and, times. And, and in fact, because I saw condition, like I see you now, I see you have a beard and all, So I see you, I was in much better condition than Pues sí. Robert. Tu peor momento? deportivo? I mean, That's yeah, the worst, but I, I have a good one. See, si. I, I didn't say the good one, no. No, you didn't say you I said just the two worst. So you listen. So yes, I listen. Well, it looks like okay, okay, okay, okay. It's <laughs> verdad, es verdad. Perdona, perdona, Roberto. The the the, the best. <laughs> so the, the, the, best the, the best, the best. The best moment. Honestly, the best one was in 1991 Mr. Olympia. 1991? Yes, I remember it. When Dorian Yates came. Yes. And he was second runner up after Lee. Mm. Yes. Dorian Jace fue su primera aparición en Mr. Olympia, que quedó segundo detrás de Ligeni. Pero Quedó tercero Lee Labrada. Labrada y fue tercero. Yes. Sean Rain. Force, I Four, creo yeah. yes. que. Well, you Sí. Sí. Absolutamente. you Superman con la uh, Superman. Yeah. Music. ¡Wow! Sí, sí, sí. Estoy en Dorian Yates is here? No. <laughs> no, it's in Marbella. Ah, okay. Ah. Yes, it's <laughs> near, it's <he's> near. It's <laughs> near. Uh, but uh, uh, can you cut the camera, please? <laughs> Thank you. <laughs> I don't know why Dorian Yates didn't come in 1990, Mr. Olympia. I don't know. Uh, it could be because Arnold Schwarzenegger was seven and Lijanes need another one for eight times and retired. It could oh, be. May maybe because of the drug test. I don't know. I don't know either. I don't know. No. So, uh, my great memory was 1991. Mm -hmm. Why? Because Dorian Yates came. Yes. Uh, Sonny Smith came. Mm -hmm. uh, Milo Sarsev came. Sean Ray was in magnificent uh, uh, shape. And uh, Lee was better than ever. Yes. And Dorian Yates was great. Claro, And I seven fue su mejor fue su mejor momento por el nivel por, uh, by the level el nivel que había en ese en ese Mister Olympia con atletas de primerísima calidad sí. dijane y dorian jay sean ray labrada eh, etcétera y quedó en séptima posición a las puertas. Yo quisiera agregar quisiera agregar algo en aquel Olympia yo creo que esa colección eran todos mitos. Eran todos mitos los primeros competidores, los primeros clasificados. Eh, no estamos hablando como hoy, que tenemos un campeón y luego diez que se parecen al campeón. Eran todos diferentes y todos tenían su público. Eran todos eh, culturistas míticos, eso era otro de los valores de aquella época. Y cuando digo esto no es que sea nostálgico, pero cuando uno llega a un Olimpia se transforma en un mito. O por lo menos así era. Uh -huh. Ahora no, ahora... Robertas. Voy a, a ver, saltarte por... la pregunta. Ahora me dirás, ya me has jodido, tío, porque lo tenía preparado. Pero creo que esta pregunta te va a gustar incluso más. Uh, imagina que tienes una máquina del tiempo y puedes volver, a ver, tú eres jovencito, bueno. pero aún así, relativamente jovencito, si, si nos comparamos con, con los demás. Tuvieses una máquina del tiempo y pudieses volver 15, 15 años atrás, quizás, 10, 15 años atrás, ¿qué cambiarías de los errores que tú crees que has cometido? ¿Qué cosas cambiarías? Me refiero a nivel deportivo especialmente. Pues. Eh, mira, a ver. Eh, bueno, las respuestas de antes te la respondo rápido. Mejor cuando ganas y el peor cuando pierdes. Es que eso es así. <risa> fácil, pero, fácil. Eh, esto que tú dices de si volviera atrás, yo lo que haría sería escuchar más. Yo recuerdo que Ramón me preparó un breve periodo de tiempo a los 21 años y le escuché poco, la verdad. Entre otras cosas porque no entendía las cosas que me preparaba. El, el conocimiento era más limitado y yo había cosas que él me preparaba. Que no, las, eh, que no las entendía, y luego otras hay que reconocer que, como es de otro país, yo recuerdo que me ponía albóndigas al teflón para desayunar. Entonces, con bueno, eso, eso, claro, eso, en nuestros hábitos alimenticios es que yo no era capaz ni de encontrar las albóndigas que él me decía. Pero si no las querías hacer al teflón, las podrías haber hecho al, al grill. Entonces, eh, me hubiera gustado escuchar más a los que sabían de verdad y haber pensado, ¿sabes qué pasa? Cuando eres joven, te crees que eres tú el que lo sabe, el que sabe esto y el resto se equivocan. Y gente como Ramón o otros preparadores, otros compañeros que tuve, me hubiera gustado escucharles más. Pero perdón, quiero decir algo. Yo lo, lo ayudé a él después que ganó el mundial. Sí. Es decir, que no era. Al final, algo te escuchó. No, no, él ganó antes del mundial ganó antes. que yo llegase a él. Ojo, yo él... estoy seguro que si, por ejemplo, hubiera seguido sus consejos y los de otra gente, hoy en día habría llegado más lejos de lo que. Llegué. Pero tienes ese periodo de 20 años que estás tonto perdido. Y la verdad es que lo que menos hacía era escuchar. Ahora más de pintores. Raúl, tú eres una persona que siempre ha sido, incluso de jovencito, yo te conozco desde que eras junior, te <susurra> vi ganar el primer campeonato España Junior que fue en 2001, ¿2001? si no recuerdo mal, estamos hablando de 17 años atrás. Y ya me impresionó el físico de Raúl, dije, ¿Y este tío de coño ha salido? Lo digo así de claro. Y luego ya, bueno, tu carrera deportiva fue, fue hacia adelante. A pesar de todo, si tú también tuvieses una máquina del tiempo, ¿Qué, qué errores o qué cositas cambiarías que seguro que tiene que haber alguna cosita sí. por muy bien planificado que tengamos la vida y todo pues eh, un error eh, en general eh, el error es el error es <risa> se... <risa> <risa> el error es eh, <risa> haber sido demasiado drástico demasiado drástico en general en general llevar las cosas a y yo, y yo te pregunto porque mmm, si yo tuviese una máquina del tiempo quizás quizás ese también es el error que intentaría subsanar pero crees tú a tu nivel yo al mío salvando las distancias que hubiésemos llegado donde hemos llegado siendo menos drásticos no pregunto no porque además me vino a mí con una determinación terrible, y le dije que no servía, así como te lo, lo estaba escuchando, no sirve, no vas a ir a ninguna parte, y sabes lo que me dijo él, no yo a voy Argentina. a ganar esto y lo con 19 años, y aquí y allá y más allá. Claro. <risa> es, es difícil Raúl, ¿eh? es, difícil, es difícil porque pero, claro, ahora lo vemos con una, con una perspectiva ya. diferente, somos más adultos, hemos madurado, correcto creo que bastante, en el buen sentido de la palabra, pero claro, quizás si en ese momento no hubiésemos tenido esa determinación y esa exagerada meticulosidad, sí. quizás eso no te hubiese permitido lograr, lograr tus, tus éxitos. Sí. O hay otro camino. Pero hay un punto máximo y hay un punto que supera ese máximo. Ese punto que supera ese máximo es, es, es lo que podemos poner como ejemplo, eh, se, trabajar pesado o trabajar muy, muy, muy pesado ahora tendría menos lesiones las claro, buscarías un poquito eh, más de equilibrio exactamente. Quizás, yo a principio sentido. cuando empecé quería porque el, el ejercicio reina la sentadilla pues era imprescindible imprescindible eh, ahora tendría menos lesiones menos lesiones graves mm, hubiendo utilizado la jaca o, o más sistemas o más ángulos seguramente tu, tu espalda estaría más, más intacta es más, en mis últimos años de profesional, en mis últimos 5 o 6 años yo aparté la sentadilla, seguir trabajando igual pero en jaca en extensiones y mis piernas según las críticas americanas era que habían mejorado a nivel de nutrición, igual, se creía que más era mejor y creas o no al organismo vas poniéndolo en un, en un estrés por lo tanto sí es verdad que hay que ser drástico sobre todo para llegar al nivel donde, donde yo quería llegar y, y llegué pero no tanto. No, no tanto. tanto. Quizás buscar un poquito más de equilibrio. Ese equilibrio.